Hola Nicoteñanos, en este video te enseño cómo crear tus colores personalizados en Krita y guardarlos en el programa sin perderlos nunca. Además te muestro dónde y cómo conseguir colores personalizados de diferentes sitios web para que saques un montón de provecho a estas herramientas que Krita tiene totalmente disponible. En la descripción de este video te dejo información, los links, los recursos, todo para que puedas sacar provecho y atento porque vienen cosas nuevas. Querés pinceles, querés recursos, querés... No sé, información de lo que sea hacémelo saber en los comentarios ¿Te parece que empecemos? Dale Toma nota y empecemos a pintar, dibujar Colorear y todo lo que ya sabes Bienvenido a Nicotecnia Para crear la paleta de colores personalizados Primero vamos a crear un documento nuevo Entonces voy a elegir una hoja, por ejemplo A4, apaisada, no por nada en particular Sino porque simplemente quiero que sea Ahí está, más cómoda para mí Listo, le doy a crear Y ya estamos, bueno, vamos a activar directamente Lo que es acá arriba de todo en el menú eh, preferencias, vamos a paneles Y vamos a buscar por acá donde dice paleta Si, sí, no es la paleta tipo el chupetín ese que se come Sino que es la paleta de colores Fíjate, esto es genial De hecho, esto convendría eh, acoplarlo en algún lado Como acá arriba o en algún costadito De hecho acá estaría buenísimo Así tengo los colores personalizados Fíjate muy bien todas las opciones Y que no te pase, eh, como suele pasar Que después no encontrás los colores Fíjate muy bien Acá abajo de todo, en este iconito, vas a hacer clic y acá tenés todas las paletas de colores posibles que están disponibles en Grita. Entonces buscarías la que necesitas, por ejemplo web, ahí está, y te activa todos los colores, así con todas las que necesites. Están buenísimas. Bien, por otro lado podríamos crear nuestra propia paleta, que es la que vamos a hacer ahora. Podríamos exportar la paleta actual, podríamos importar o podríamos eliminar. No sé por qué estoy teniendo algunos errores con lo que es importar o exportar. No sé si se debe a mi versión, mi instalación o qué historia. Realmente mucho no me preocupa ahora porque hay varios métodos para poder tal vez guardarla o de alguna forma quedarme con el tipo de paleta que yo quiero crear. Por lo pronto le doy al más que está acá abajo. Pimba, ahí está. Y le vamos a poner un nombre. Y le voy a poner mmm, colores eh, ideales. Ahí está. Y fíjate, este check es clave. ¿no? Guardar paleta en el documento actual. Si haces esto... Solamente cuando que generes colores van a quedar en este documento. No es que esté mal o esté bien, sino que si quieres usar estos colores en otro documento, primero tenés que abrir este para poder activarlo y usarlo tanto en este documento actual como en otro. Yo por lo pronto prefiero esto nunca activarlo y siempre ahí está. ¿Okay? Y ahí se me creó, fíjate, la nueva como la nueva grilla para colocar mis colores. Muy bien. Y ahora voy a mostrarte o recomendarte sitios para que puedas encontrar colores increíble, fíjate muy bien porque estos son de mis sitios favoritos, por ejemplo, mirá el que te muestro, Adobe Color, esto es impresionante y es más, déjame hacer una pausa y decirte que si quieres aprender más de color, teoría de color y todo ese tipo de cosas que seguramente te interesen, házmelo saber en los comentarios, así hago un video pensando, eh, o pensado mejor dicho, para poder enseñarte más al respecto, por lo pronto eh, te muestro esto que está por acá. Fíjate, podemos elegir un montón de colores, hay un montón de opciones, está genial, hay tendencias, realmente está buenísimo. Si no estás inspirado muy bien para elegir algún color puntual, bueno, acá tenés alguna opción en, en los colores de Adobe. También me olvidé de decirte, va, seguramente lo dije en algún momento, te dejo en la descripción del video los links hacia estos sitios, así puedes entrar directamente. Fíjate, este es otro, me encanta, me encanta, me encanta, además puedes ver cómo queda en el sitio web los colores, fíjate, voy cada vez que voy generando... La paleta de color me muestra un previo en eh, el sitio web que está ahí abajo o acá en templates que serían como plantillas también. Me muestra, bueno, un montón de información acá abajo, no me importa mucho, pero sí están acá los colores que podría copiar. En breve te digo cómo copiarlos. Después está este otro que me encanta, este sitio paleton.com. Está buenísimo. Tenemos monocromías, tricromías, colores complementarios, hay de todo. Está espectacular, realmente es muy, muy bueno. Otras más, mira, Color Hunter. Este es bárbaro, además algo que está muy bueno es que puedes subir alguna fotografía y te toma los colores de esa fotografía. Lo puedes copiar, te lo llevas a tu proyecto y listo. Es genial, no me digas. Mira, acá hay otro, Colors también. Este me encanta. La verdad que me encanta este sitio. Mira, voy a hacer acá una opción de generar. Mira, ya me dio los colores. Está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Podría actualizar, podría cambiar, mira, alguna configuración con respecto acá a los colores. Esto es bárbaro, no me quiero meter mucho en este tema para tampoco sacarte mucho tiempo. Y este último que también me encanta, y este es el que yo voy a poner de ejemplo. Mira, voy a tomar, por ejemplo, este, esta paleta de colores de ejemplo, ¿bien? Lo que voy a hacer es dejarme todos estos sitios, estos los voy a cerrar toditos. Y me quedo con uno solo para poder, ahí está, copiar, ¿dónde está? Este. Este que me interesa a mí. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con eh, los colores o mejor dicho, la información hexacromática. Hex... Ah, se me, tre... se me la traba. Perdón. Hexacromática o hexadecimal. Que es esta cifra que tienen los colores. Porque los colores podemos encontrarlo a través de mezcla de tinta. Mezcla de luz. O estos valores hexacromáticos. Y algún par más que andan por ahí dando vueltas. Pero es re aburrido, es algo re técnico. Lo importante es que es a través de la combinación de letras y números obtenemos colores muy muy puntuales. Como esta gama que me encantó. Con esto podríamos. No sé, pintar lo que se te ocurra. Y lo bueno es que está pensado en función de colores eh, basados en armonía. Armonía de color. Para ponerlo bien sencillo. Así que hago clic en, este, en esta información. Clic. Y se copió. Ya está copiada en la memoria temporal de mi eh, compu. Voy a dejar la pantalla por acá un costadito. Y ahora sí, vamos a venir acá arriba de todo. A nuestros colores. Pincho en estos dos colores de frente o de fondo. Clic acá. Me sale esta ventana y me dice selecciono un color. Y yo vengo acá abajo. ¿Y ¿Dónde está? Acá, nombre de color. En realidad, esto es la información hexadecimal. Toco control B corta para pegar lo que había copiado antes. Y listo. Si le doy a aceptar, fíjate, casi que no se ve, pero es un color blanco. De hecho, es el color blanco que se puede ver por acá. Es exactamente ese mismo color. Así que le voy a dar al botón del más. Y acá, y de, eh, ¿cómo se va a etiquetar o a rotular este color? Solo dejar así. Eh, nombre. Y de, bueno, esto si querés ponerle blanco o de hecho podría ponerle el código hexacromático que estaría buenísimo. Listo. Y ahí se quedó el color. Vamos con el siguiente repetimos el proceso. Clic en este número. Va, número y letra, ¿no? Y ahora vengo acá arriba, lo coloco en lo que va a ser la información. Ahí está de color aceptar. Ahí me tomo el celeste, le doy al más. Y ojo, mira lo que está pasando acá. Acá aprovecho y le pego también el número. Más que nada para tener información yo. Listo. mira lo que está pasando, es súper interesante. Acá tengo un asterisco y la palabra está en cursiva, en itálica. Quiere decir que esto no está guardado. Así que si llegas a cerrar el documento y no guardaste tu paleta de color, al pis te perdiste. Así que dale al botón este el disquete. Esto es un disquete, muchachos. Es algo muy viejo, pero es el símbolo de guardado. Fíjate lo que pasa con la forma de la letra. Pasa de itálica a normal. ¡Pimba! Eso quiere decir que ya está guardado eh, la paleta, la información, en crita, ¿Sí? Vamos a continuar con los últimos dos colores que nos quedan, que son este. Clic acá en, este, en esta información, Como para acá, vengo, pincho acá arriba los colores, selecciono acá, control V corta, ahí tengo el otro color, vamos a darle al más. Ya que estamos le pongo acá el nombre, ok. Fíjate que nuevamente, al haber un cambio de estado en la paleta de colores, enseguida se pone en itálica, cosa que hay que prestarle mucha atención. Y por último vamos a pegar este color, que en realidad es 00000, que es eh, el negro total, así que pincho acá los colores, pongo 000. Esto es una información hexagramática, como te digo. Eh, en cuanto a color, es un poco aburrido entenderlo, a mí me re gusta. Eh, así que nada, no quisiera aburrirte mucho, pero sí me gustaría, si querés en algún momento, algún video puntual sobre el color, que de hecho creo que va a hacer falta, va a estar bueno. Listo, acá tengo la paleta creada, siempre hay que darle al botón del de, eh, disquete, que es esto que está acá. Y ahí se guardó. ¿Listo? Entonces, ahora yo podría pintar con el color negro. Bueno, tengo un pincel medio horrible. Eh, no importa. Eh, acá, el negro, el de recién, el azul este. Ahí está. Otro azulcito y el blanco. Entonces, mira, se si quito el ojito de acá atrás. Ya ahí empiezo a tener todos, todos los colores eh, que está basado en, en armonía de color. Cosa que es genial. Ahora, lo que te decía recién, mira yo puedo venir acá abajo, pinchar en este icono y puedo saltar a otra paleta de colores. Cosa que está bárbaro. Ahora, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer esto más arriba, así se ve mucho mejor. Creo que lo terminé enganchando en algún lado. Sí, mira, se me enganchó acá arriba. La paleta, para que la desengancho. ¡Uh! Ahí está. Uy, me quedó horrible el espacio de trabajo. Ahí está. Eso me parece más cómodo. Ahí está. Más chiquito esto. Es muy difícil poder darle al mouse acá. Ahí está. Listo, total no son tantos colores. Clic en este botón y ahora yo puedo saltar de paleta en paleta de color. Por ejemplo, que me dice Uno zaraza que se llama. Ahí está, pero para quiero volver recién al de colores ideales que acabo de crear. Y yo podría darle a exportar, pero te repito, no sé por qué esto no me deja. En este caso, por más que yo le ponga un nombre o lo que sea, lo he intentado de muchas formas distintas. Formatos tampoco tengo mucho. KPL es un formato de grita sobre colores. Le doy a guardar. Y aunque haga esto, realmente no he encontrado el archivo en ningún lugar. Mm, no sé si soy yo o qué, pero la verdad que no he podido. Por lo pronto, el color queda guardado en lo que es escrita, así que no habría problema en ese sentido. Si está bueno, tal vez hacerte como copia algún documento como este, por ejemplo, en el cual te lo guardás. Y ante cualquier situación, podés venir y recuperar los colores. ¿Cómo? Bueno, una vez que estás, como yo, acá en el documento actual pasa que el blanco es un poco complicado de, de encontrarlo como se puede ver por ahí, vendrías a lo que es acá el cuentagotas, haces clic en el color negro o acá en el azul o en este otro o en el blanco que pinté y ahí encontrarías el color. Sería una forma segura de guardarte los colores. Como cuando el artista pintaba en un, en un pedazo de cartón o, o, o en cualquier lado que tenía disponible para encontrar sus colores rápidamente, bueno sería una alternativa. Listo, el resto de las opciones son, la verdad, que bastante sencillas. Por ejemplo, te en cualquier color y puedes reeditar la información de ese color. O puedes, en este tipo de grilla, venir y, no sé, modificar esto. La cantidad de columnas, la cantidad de filas y ese tipo de información. Listo, ya, ya está. La verdad que no mucho más. Yo voy a cerrar, Mira, cierro la paleta, cierro este documento, no, no guardo. De hecho, cierro Krita y vamos a abrirlo de vuelta. Vengo acá, vengo acá, abro Krita, espero unos segundos. El archivo, la verdad que no lo encontré. Yo no sé si está en algún lado o no. Eh, pero bueno, nada, no, no me queda otra más que este tipo de recursos, hay que ser recursivo, listo. Entré, voy a entrar a un archivo nuevo, le doy a cualquier cosa que tengo por acá, unas 5 horas por decir cualquier cosa, ahí está, crear, ahí entré, y ahora voy a preferencias, voy a paneles, voy a paleta, y mira, por defecto se me pone la última paleta que estuve utilizando, así que ahí está mucho más fácil verlo, listo, vos puedes elegir color por color o darle acá a este botoncito y elegir los colores. Disponibles, así que la realidad es que Nada, eh, están bastante Bastante buenos, y no te olvides De esto, fíjate Podés inclusive filtrar, buscar la, Por la cantidad de colores que, que, que tengas Que quieras, la verdad que está Buenísimo, buenísimo, buenísimo Así que listo, con eso te dejo para que puedas Crear tus colores personalizados, quedan Guardados en Krita, de última ya viste cómo hacer una copia, y no mucho más